Señores, Moza La Para dice no necesitan, no se necesitan a los boricuas. Ay, este muchacho. ¿Eh? Dice, Moza La Para, no se necesitan a los boricuas. El cantante urbano, Moza La Para, expresó que los exponentes urbanos del país no necesitan a los boricuas para lograr la internacionalización. Dice el intérprete urbano del movimiento dominicano, no lo necesitan. Aunque destacó que es bueno colaborar, y no solo con los boricuas, sino con cualquiera. expresó que aquí hay muchos artistas buenos, y aparte de eso, lo que se necesita es internacionalizarse, es inversión y trabajar en otro mercado. Eso lo dice Morza la para Yo creo que no es la manera, pienso yo, ¿eh? pienso yo que no es la manera de él referirse así, porque siempre necesitan eh, los boricos, porque so, es eh, eh, eh, internacional, mire el alfa como está, y es por ello, porque lo ha ayudado, y entonces, tiene que buscar un sonido como de la mejor manera, moza, ya tiene que soltar eso, soltar a, a los boricos en banda y hacer música buena, porque ellos, pues, ellos, tienen, ellos se han pegado mucho tiempo, tienen que hacer música, música, música, y no pararse, no darle mente a nada, música, música, porque eso es lo que la gente quiere, el, el pueblo dominicano que lo sigue a ellos, quiere música buena, como la que hace Limpia, que no es un, un tipo que, ¿me entiendes? Mató al lápiz. Y ustedes me excusan, un pisita Y después. Señores, vámonos a la pausa y retornamos con lo que es los Sobroso.